Para saber si, si me corresponde, sojo un ojo en blanco manzano y yo, Se si me quiere mucho, poquito nada, tranquilo era mi corazón, creciendo era pensamiento pensamientos cuando hoy estén florecidos gira lejos tu recuerdo de la flor de la amapola seré su mejor amiga la pondré bajo la almada para dormirle tranquila para mi tristeza violeta azul y la lirio roja para mi pasión y para saber si me corresponde So con blanco manzanillo Flores de mi jardín, han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, y heredarás estas flores para curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, la roja para mi pasión y para saber si me corresponde. ¡Lo que hey, es... la...